Hoy comienza esta invitación a la conversión, a reconocer que somos polvo y que a polvo volveremos. Hoy comienza esta invitación de Dios a ocupar nuestro lugar como criaturas, para entonces encontrarlo a Él como Dios. El año más llega este miércoles de ceniza y nos recuerda que polvo somos y al polvo volveremos, pero que dios nos ama tanto que entregó a su hijo por amor a nosotros y que ese polvo Volverá a adquirir, no la vida de antes, sino una vida que no se acaba, la vida eterna. La conversión es esa invitación a abrazar, no una vida que termina, sino esa vida que jamás terminará. Una vida que puedes comenzar a vivir ya aquí en esta tierra y que la cuaresma te pueda ayudar a comenzar a hacerlo de manera más profunda. Proponte algo, ¿dónde tienes que convertirte? ¿Qué tienes que dejar o qué tienes que comenzar a hacer? Y hazlo en esta cuaresma y estoy seguro que Dios te dará la gracia que necesitas. Soy el padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.